como, oh, bueno, me voy a dividir el alcohol, pero te acomodas. Sí, pues sí. Te acomodas. Sí, porque yo, yo estoy tampoco un relajado. Sí, pero yo tampoco como que dije ya, el camino me ofreció, no te dije nada. Entonces, y cuando hemos tenido que transar, tampoco te digo mucho, porque, claro. no, porque, me, porque yo siento que es como, yo yo, por ejemplo, no, no presiono a personas ni me manipuló, porque finalmente te, te, si una persona no quiere estar contigo, por ese motivo, como pareja, como trabajador, da lo mismo que tú, tú lo manipulías, que hay todas las técnicas de manipulación, porque vos se te va a ir igual. Claro. Entonces, por ejemplo, de hecho a mí me pasó una loca que trabajó conmigo, cuando tuve un atao y yo le dije, pero ¿sabes quién se tu puesto? Me dijo, es que no es plata el rollo, bro. Sí. Es como, por ejemplo, es como dicen las cosas, es como yo, como yo me siento a gusto acá. ¿sabes? Entonces, es como yo no... Sí. Entonces, no todo, es, no todo se define en la plata, porque si no, está con, como... ¿sabes? Entonces, yo siento que las cosas más... Eh, eh, yo creo, sea, yo, yo, yo creo que yo siento más en el encaje. ¿sí? Es como, ¿sabes qué me acomodo esta weá y gano lo que me mantiene acá? Claro. Porque si ganara más, no me, me mantendría, me comería un par de nubes más, pero. Acá. Y si ya es mucho Tenía y yo hacer... ganando muy poco, ya sabes que ya no te la conché tu madre. Claro. <ríe> o, sea, claro. o sea, es lo que veo yo. Sí, pues sí. Pero bueno. a nivel de. como de. de te lo digo porque, por ejemplo, a mi, mi hermana le pasó esa hueá, se mi comido de luma, así, se cambió, y mi hermana estudió ingeniería civil industrial. Yeah. No como yo, porque yo cago, yo debería, yo... debería estar estable, sonriendo... No, pues, bueno, saca la chucha, weón, bueno, trabajó para Sky, bueno. y weón, bueno, la tenían así para hoy, hoyo, bueno, En Sky, esta weá es un... Un secreto, es un secreto ese, que no, solo lo sabremos acá, si en este sabe que un palo yo, mi hermana, vamos a abrir. El loco, el, el hermano le decía, o sea, el, el gerente, puta, la hacía la a los gerentes. Los gerentes todos cachaban que tiene la cigarra. Esta es buena la ponga ¿eh? porque igual bueno, no va a llegar a ningún lado, pero bueno, la guay es que viene cuando el loco, que lo que me ha con esa que empresa culia que siempre ha sido rasca, weón, bueno, rata, así rasca, weón. Bueno. Toda la vida, mi tía trabajó ahí, yeah. siempre los mismos problemas, que el guatón que robaba, que este, que el huevo, en el pajarón del jefe, y la wea. Llegó mi, mi hermana, trabajó como 5 años, y la misma hueva. Mientras estaban apretando todos los buenos que trabajan y mi hermana estaba al pico, trabajaba hasta los sábados, entonces, igual todo el mundo enseñándolo, hoy, y ella pone, me, pone, ah, me la y yeah. apaga el celular". Loco, el gobierno había hecho un trato con ellos para sacar inmigrantes, po, wea. El loco está súper relajado con la plata. Yeah. ¿Sí? Y mientras le eh, decían, no, eh, o sea, por un lado el loco estaba relajado y por el otro lado, no, es que no hay plata para niña, pues, el loco tenía plata. Pues, entonces, esa empresa culia siempre es una empresa culia. Es mierda, pues. siempre va a ya, pertenecer pero a, ese, su 10% culiado que tiene. Pero, el eh, pero, pero, a lo mejor, a lo mejor, la razón de su éxito es que lo son así de cacao y así de mierda. Porque los locos. Porque ese es el rollo que de repente. A mí Vivir me pasa... con honor o morir con gorida. No, no, no, no. Eso es eso lo creo. Morir con los pantalones de la vida. ¿Cuál es? yo pienso? ¿Sabes que Yo pienso en mi hija, de repente cuando hago las cosas. ya Yo me pongo a equivocar y toda la wea, y toda la weá, y, y igual que voy pido perdón. No hay más. Bota por ahí, vota por ahí. Chuelo, La wea es que. Eh, yo siento que trato de hacer las cosas que mi vieja se siente orgullosa y que después no la vayan así weá claro. ese a mí ese, ese criterio me, me pasa o sea, entonces estáis dispuestos a no traspasar un límite yo igual tengo mi, mi este pues yo a mí o sea, mm -hmm. a mí me gusta ganar dinero pero bueno, tampoco bueno. me, me... Ah, pero a, él, a todo el mundo le gusta ganar dinero o sí sea, pero el, el punto, es, el, el, punto es, el punto es hasta qué puntos eres capaz tú de saltar Sí, pues ¿O qué no, cosas eres te... capaz de hacer por ganar sí, pues dinero? Sí, pero yo, no, yo no hago cualquier cosa por dinero. Por eso es la bolapo. Pues. Yo, yo estuve en una, en, una, en una empresa, en CEMET, que es más o menos medianamente grande, sí, pero... y los locos no tenían confort en los baños. Sí, lo sé. <risa> <risa> no tenían confort en el baño. ¿Por qué? Porque a lo mejor la excusa era que se lo robaban. A lo mejor sí se lo robaban, no lo sé. Pero entonces, ya, pues anda tú a reclamar sí, a esa wea. Y, y de hecho hubo un reclamo y la el rollo fue, eh, la contestación fue que. Eh, Se robaron el confort? No, no, no, no, no, que Ah, si usted quiere confort, vaya y pida a la secretaria. Entonces, ah, entonces era como de todo. Pero, una trampilla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba que todas las mujeres iban a pedirle confort? ¿verdad? Y ni un hombre iba a ver confort. Los hombres compraban su propia conformidad Porque, claro, por ir donde la secretaria y decirle, oye. Es un poquito de confort porque necesito hacer un... Ahora claro, no era tan... Es no que, ¿sabes que Ese... Yo... Yo creo que un loco... Me imagino que los, locos, los dueños son locos, son locos de negocio. No creo que sea la única empresa. No, pues, no, no. Sí, pues son, pero... Si, pero ah, si, ese, ese es el o sea, no, es no es decisión de malo, es decisión de negocio. Esa es la... Es una pequeñez. Un pero rasquerío el weón. Pero A eso voy, a eso voy Es, es un rasquerío, hasta ese punto mira, si tú Son no quieres, capaces si tú, de llegar si a no la quiere, Mira, si tú contraes que la loca se muera mucho en el baño No tenéis que poner el control del tiempo A la loca, para todos los buenos Para que vaya en el baño, lo que bueno. tenéis que hacer es echarle a la loca Bueno, ya, pero Esos eso son, claro, son bolones ¿no? Pero ¿y cómo se sí, dice si la loca tiene problemas de estomacales? No, Entonces una una guapa, si pero, pero, echado, ya, pero ¿no? No, pues, es que es una agua puntual pero no es un hábito no, pero, pero, lo, pero no, es que, es lo que mi, mi rollo es como. Es que yo igual he aprendido y he observado software. Yo he visto. Sí, hay, empresas, hay empresas que se, cagan, se han cagado, por ejemplo, con el maní. Empresas de aerolínea, ¿cachai? Que, por ejemplo, han quitado. No es que tú, Quita, tú quitáis viajai. la aceituna y te da y, te no, no, y te, plata. Sí, quitáis la aceituna, quitáis la comida, ¿cachai? Que la de con su tiempo te había gente que se hacía curana, daban whisky y todo lo que, Quitaron todos esos servicios, ¿cachai? Y los locos te venden el asiento, ¿no? Claro. Y, de hecho, por ejemplo, la Chile te cobra la comida. Sí, pues, sí, sí, pues es como. te para... tomar una bebida o algo. Bueno. Es como el bolón para bajar el precio. Sí, pues, pero yo siento que igual vale es una. O sea, eh, quitarlo igual vale es un. Amigo, ¿qué, qué quiere usted? Sí, de hecho, yo, por ejemplo, yo. Lo, los locos que sigo son buenos que es como darle. No bajar los peces. Yo en esa bola estoy. Es como no bajar los peces. De hecho, súbelo, pero ponle valor a la weá. Que la gente valore lo que está pagando. Claro. Ahora, si no lo valora, tenéis que revisar el producto y hacerlo de nuevo bueno, o cambiarlo. ¿no? ¿cachai? Así pienso yo. Sí. Yo una, una vez estuve en una reunión con Julia, así como de, de publicistas y de directivos, o sea, no, de publicistas y mundo de diseño. Pues yo les contaba. Una... ¿Hijos nacidos o no nacidos? Ah, eh, eh, todos naturales todos, todos natural, naturales, todos naturales, programados. Todos, todas personas de bien súper programados. <risa> Su papá, hizo, ¿Primos? ¿Primos? su papá y su mamá hicieron el amor el viernes 15 a las 3.25 de la tarde. ¿Cumplieron no, el horario? Cumplieron el horario de 5 minutos. Oye, Oye, ¿te, les... ¿te cuento la anécdota? ¿Así corto. No, pero... Ah, pero ya, dale, dale. Pero después Oye, te yo te digo, Es una negligencia. Igual es como drama, pero es como talla. La wea. Que, que sí. este el día que nació mi hija, güey. Uh -huh. Había ataco de parto, pues, wea. Taco, part. taco Ah, parto. sí, sí, que sí. Yo, esa weá, justo ese día vino en cualquier taco y tuvieron que apurarle y casi se matan a mi hija por los Por un puto. Mm. No, por una abuela que iba a apretar la esta. Ya, aquí me dio Bueno. Reunión de, el de rollo, directivos. El rollo, reunión de directivos. El rollo es quién es. Eh? La historia del. No me acuerdo, no sé si te la conté. La un whisky bueno, el Jack Daniel, sí. el, el no sé cuánto, el Chivas Regal. Ya. El Chivas Regal. Me entró la duda no. Pero pongámosle Chivas Regal sí. en esta ocasión. Chivas Regal era un, un whisky de Escocia de los de mitad de tabla. ¿Ya? Mira, más o menos, ¿A qué te nomás? refieres con mitad de tabla? Mitad de tabla, está Johnny Walker bacán, está el otro no, bacán. Pues Chivas, el mejor? Sería como un Johnny. Entonces lo estoy yo, no, no. ¿Está Chivas eh, Jack Daniel? Ya, pero es que a lo mejor, es que a lo mejor, a lo mejor forma parte de la historia. Pero bueno, ah, <risa> era no, uno bueno de mitad de tabla. Ya que. Ya es un whisky más o menos, es y, no sé la cuestión. y un día se juntaron los directivos y contrataron a un súper loco de creativo, de marketing y todo. Nomás. ¿Llevo no. un skate? Llevo un skate, con, con, con, con, estoy fumando vaporizador vaporizador así un bueno, loco es, es, así no, vegano, pero vegano máximo el volante, el, bueno, es que este hueón a... ya, ya armató una estrategia y la estrategia es no tocar el whisky culiado. la calidad del whisky da lo mismo, porque la, la idea primero era mejorar la calidad del whisky no, ¿para qué? vamos a Mejorar la botella, vamos a ponerle diseño, vamos a. Y por el mismo whisky te vamos a cobrar el doble. Wea. Porque. ¿Ya? ¿sabes? ¿Sí? Ya, éxito la weá. Éxito. Pero fue el, bien. El, el mismo whisky, el mismo whisky sin alteración, ahora valía el doble. Y te lo vendían al doble con unos comerciales que te decían que era el mejor whisky y que era tan buena esta weá, una weá súper agresiva. Yeah. Y obviamente le fue bien. No mejoraron nada la cuestión. Entonces, para mí siempre el tema, para mí siempre fue el tema, mira estos conches de tu madre, no te mueven el whisky y te cobran el doble y les resulta. De no que digo que. Hay, es, no el digo valor, que hay. es el valor. Ya, eso es. De hecho, esa es la diferencia. ¿Por qué siempre terminamos. Porque, ¿Por qué porque es el tema? Estamos terminando el tema político, güey. Es que ese es el tema, ese es el tema, porque, es el tema, porque esta, este, esa es la postura desde este lado del río, po, desde este lado del puente, desde el lado del consumidor, po. Ya. Me estáis cobrando el doble y me estáis vendiendo lo mismo, desde el lado del consumidor. Mm que es el huevón que recibe, es que es de, que de hecho es la persona por la cual tú estás haciendo el producto, hay un hay un tufillo a la trampa. Yeah. Ya. se trampa, sin se trampa porque son las reglas del mercado, pero igual es como que me estáis cagando un poco. No sé, amigo. Me, me pero dentro, pero para el otro lado pasa lo que tú decís, po, que no, no hay un rollo si ese igual de trampa, sino que, es, oh, mira, qué buena porque incluso tenía una palabra, ¿sí? qué buena sustentabilidad positiva del producto en cuestión. Entonces, ¿eh? a lo que voy es que a las empresas y a todo estas maneras, no, el de verdad al consumidor le importa un culo. No, te... Esa, pero es que...